alumbró la teoría de la evolución de las especies a partir de la selección natural y desde ese instante transformó para siempre la manera de entender nuestro lugar en el mundo. Darwin sostenía que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que es más adaptable al cambio.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 Haciendo la carrera y en un momento dejar los libros de estudiar esa tarde y se pone a pensar cuando acabe que va eso, eso, eso es, es uno. ¿sí? Pero también lo es que va uno por la castellana en el coche y dirá: hace la previsión de futuro, ¿se va a poner en rojo el semáforo o no? O sea uh -huh, que uh -huh. estamos continuamente, todo eso lo hace la conciencia.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 Tradicional, electromagnética, sí, electromagnética, normal, eh, cambia electricidad y eso. Mientras que esa otra física, esa otra actividad, la conciencia, utilizaría física cuántica. Precisamente por esa descripción, no tenemos que tener miedo de que los ordenadores, esa famosa inteligencia artificial de la cual todos estamos rodeados de una forma u otra, lleguen a tener conciencia. Pues hay. Hay mucha actividad ahí que te podría sorprender. ¿eh? Uy, eso da miedo, ¿no? Sí, da bastante miedo. Te voy a contar una cosa. Bueno, antes quería decir que esto de que la conciencia funcione con, por mecanismo cuántico sí. no es una tontería. El, la persona que más ha trabajado sobre eso y que ha descrito a, a través de numerosos trabajos el mecanismo exacto por el cual puede haber una actividad cuántica en el cerebro que origine la consciencia es Roger Penrose, matemático y físico de Oxford, que el año pasado le dieron el premio Nobel. Cierto. O sea, que no estamos hablando... De, de... un profano. <risas> o un visionario no, de esto, no, de eso. Estamos hablando de gente muy seria. De hecho, en el libro yo siempre, todo lo que cuento ahí, y lo cuento sin implicarme, simplemente he querido decir a la gente lo que hay hoy día en el mundo científico y bueno, y no tan científico sobre la conciencia, pero siempre he acompañado de bibliografía actualizada y seria porque yo creo que la gente debe pensar que eso es realidad. Entonces, no sé por qué he saltado yo lo de Penrose, me estabas preguntando, estamos hablando de la conciencia de que pertenecía al ámbito de la física cuántica. Eh, que pertenece a... Y entonces son esos dos mecanismos que conviven y que funcionan uno u otro según las necesidades. Y, y que dentro de lo que hablabas al principio de todo con Darwin, pues la conciencia también es un resultado de la evolución. Uh -huh. El tener una conciencia capaz de hacer previsiones futuras, etc., pues confiere una ventaja de supervivencia, de adaptabilidad. Eh, yo he contado lo de la previsión de si el semáforo va a cambiar. Ahora, vengo de Santander, traslada esto a los habitantes de las cuevas de Altamira, sí. hace 40.000 años, cuando tenían que hacer la previsión de cómo que se habían enterado de que había por allí un rebaño de bisontes y tenían que salir a, en plena ventisca de 30 grados bajo cero de la, del periodo glaciar a ver si cazaban alguno. Entonces, esa capacidad de previsión, de planificación, todo eso es conciencia. Y la vida termina, y nos morimos, y, y muere la conciencia. Pues hay todo tipo de opiniones. Las dos opiniones fundamentales... Bueno, hay tres tipos de opiniones, ¿eh? que yo las reflejo en el libro. Primero está la opinión científica pura y dura, materialista-científica, es decir... Nosotros nos morimos, nuestro cuerpo se llena de gusanos que se comen el cerebro, que es uh -huh. un órgano graso, o sea que el, lo que ha generado lo que ha generado a sentimientos amorosos y sentimientos en el amor por la poesía y todo eso se lo comen los gusanos que se convierten en moscas que luego se van por ahí volando a posarse a lo mejor en una caca de una vaca con portando en su cuerpo los átomos esos que nos hicieron Pensar maravillas. Esa es la, la visión científica materialista de la uh -huh. Luego está la visión religiosa, según las creencias sí. de, de cada cual, pues que están ahí también. Oye, hay casi, casi el 70% de la población mundial, unos cuantos miles de millones de personas, creen en. El, ...tienen conciencia religiosa y eso hay que respetarlo y lo tengo ahí. Y luego está lo que dicen los cuánticos. Lo que dicen los cuánticos, que yo lo pongo en el libro con, con el, la denominación... ...hipótesis smartphone de la conciencia, pues es que, oye... ...nosotros las cosas más sustanciosas del móvil, los vídeos más íntimos, las fotos más queridas... Las canciones que más nos gustan no están en el móvil, mm, sino están en, en una especie de nube, mm. donde in, si, si haciéndonos un selfie en el Empire State Building se nos cae el móvil a, a la calle desde 100, me, 100 pisos y se rompe, no pasa nada, porque si compramos otro, que sería la, en la, la reencarnación, mm -hmm. o lo reparamos, que sería la curación de un mal pues entonces podemos rescatar esas vivencias tan importantes por nosotros, el vídeo de la boda, el vídeo porque está en esa nube. Entonces hay también un personaje, e Evrin Lazlo, que es un húngaro creador del Club Budapest, y bueno no solo es un músico extraordinario, con casi más de 30 discos publicados de música de piano, eh, también es un filósofo y un científico, y ha creado el concepto de campo acásico, que es un concepto que viene también de los Vedas y tal. Es decir, que hubiera toda esta teoría de campos, que pueda haber algún lugar, hay quien dice que es el vacío cuántico, otro el campo acásico, otro, que pueda haber algún formato en el universo, el que sea, que no lo sabemos cuál, donde. Algunos aspectos de nuestra conciencia, uh -huh. los más íntimos y tal, estén ahí. En esa nube. En esa nube. Que cuando nosotros nos morimos, es decir, el móvil se estropea, sigue uh -huh. en esos servidores que tienen Google y tal, que por cierto lo tienen en el círculo polar ártico, porque al parecer esas máquinas necesitan mucho frío para que trabajen, y están allí, las podemos rescatar o no. Y eso se conecta con otra cosa también muy interesante, que hoy día hay un montón de trabajos, pero trabajos científicos, que es la experiencia cercana a la muerte de esas... Que están, les ven a la luz y regresan, ¿no? Sí, que además es muy curioso que el formato sea la cultura, que sea, sea la religión Lo relatan que sea, igual. igual. Pero verás tú, Platón, hace 2.500 años, en su libro, creo que es Timeo, bueno, la República, cuenta el hecho de un soldado griego que muere en batalla. La familia rescata el cuerpo, lo van a incinerar, está puesto encima de la pira y cuando le prenden fuego a la pira vuelve a la vida. Y cuando vuelve a la vida, ¿qué cuenta? Pues que al morir hay unos túneles que mm -hmm. había gente eh, es el formato igual. hace 2500 años. Bueno, hoy día hay ya publicaciones. Por ejemplo, hay una publicación en la revista médica posiblemente la más importante del mundo, el New England Journal, no el Lancet, de un cardiólogo, que sí es cardiólogo, intensivista holandés donde describe los casos que ha registrado ha constatado de pacientes suyos que tal. Y hay algunos incluso neuro, un neurocirujano que tiene un libro que ha sido un bestseller que cuenta su propia experiencia que él ha tenido, o sea, que estamos hablando de gente de una gran categoría científica, una gran categoría intelectual que cuentan este tipo de, de historias. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí hay algo, no sabemos. No sabemos todavía. Allá. Y hay las tres teorías. O el materialismo, o la religión, o la cuántica. La diferencia con la religión es que la religión habla de un Edén, de un paraíso, sí. de un esto, y la física cuántica habla de un formato cuántico Campo, campo acásico o, o vacío cuántico o como quieras llamarlo, donde puede ser que esa actividad cuántica vaya hasta ahí. Oye, si yo, ahora que me he metido en este asunto, he aprendido un montón de cosas que son extraordinarias. Es que, fíjate tú, técnicamente... Cuando tú coges un vídeo, no sé, el vídeo de la comunión de la nieta, sí. haces el vídeo. Lo tienes metido en tu móvil. Ah, pues se lo voy a, a mandar Ajá. a ti, a Fulaneta. Sí. Le das para mandar, ¿vale? En ese, bueno, no bueno, voy a decir vídeo, voy a decir móvil, voy a decir ordenador. Estás Ya en tu casa llegas, te has descargado el vídeo y se lo voy a mandar a fulanita le das al chisme para mandar en ese instante todas las imágenes la niña o el niño vestido de primera comunión allí la ceremonia, la iglesia los, la gente allí el coro cantando, no sé qué, todo eso se transforma se convierte en pulsos de luz que viajan por la fibra óptica, pulsos Pa, pa, pa, pa, pa, señales, unos mm. y ceros, mm. pero señales de puntos de luz. Todo las, las imágenes de la gente, los cánticos, todo eso se convierte solo. En, punto de luz. En, punt, en en ritmos, frecuencias de puntos de luz. Unos y ceros. Como antes hacía el telégrafo, morse, ¿no? El sí. morse, ahora puntos de luz. Esos puntos de luz viajan por la fibra óptica. Y cuando llegan al ordenador de la persona que tú eres, esos puntos de luz, el ordenador, con los software que tiene y los dispositivos que tiene, los reconvierte en la imagen de la niña y el niño de primera comunión, de la iglesia, de los invitados. Todos. Si eso es posible aquí, mecánicamente dicen, que no podrá ser en el universo, ¿no? En el contexto del universo y de los campos cuánticos y de uh -huh, uh -huh. todo esto, porque es que estamos todos conectados. Eso que está demostrado por Einstein, por todo el mundo y por todas las ecuaciones que maneja esta gente. Todos estamos conectados. No no hay desconexión ninguna entre nosotros y nosotros con todo el universo. Pero a todos los niveles. Eso está los campos cuánticos, eso está completamente demostrado. Si es que además eso tiene ya aplicaciones eh, técnicas, aplicaciones de que se usan ya hasta aplicaciones que usan los bancos para encriptar comunicaciones Cierto. bancarias. O sea que no estamos hablando de entelequias imposibles ni sueños de ciencia ficción, que es algo que, que aquí técnicamente ya se está haciendo. Pues es posible que a nivel del universo también funcione. De momento no tenemos métodos para medirlo. Pero las ecuaciones que maneja esta gente los predicen con una exactitud tremenda. Y entonces, ¿el alma tiene que ver con la conciencia? Bueno, yo trato ahí el tema del alma. Yo creo, yo opto por lo siguiente. Alma viene de la palabra ánima, uh -huh. que es lo que se mueve. Es el alma, en sentido general, es lo que hace que nosotros nos movamos, vivamos. En, en ese sentido, alma tiene cualquier ser vivo. Sí. ¿eh? Es lo que diferencia de lo inanimado uh -huh. que no tiene uh -huh. alma. ¿eh? En el caso del ser humano, tenemos un alma, que es todo el conjunto de, de cosas que, que nos hacen que nos diferenciemos de una piedra. Y una de las partes de ese alma sería la, el cerebro, la la conciencia. Sus años de investigación, su labor como catedrático de fisiología y su interés por la medicina darwiniana o en medicina evolutiva del profesor Enrique, José Enrique Campillo quedan plasmados en el año 2004 en su obra La cadera de Eva. La Biblia nos cuenta que el origen de la especie humana reside en la costilla de Adán y la ciencia afirma que sí, que se lo debemos a un hueso, pero no a la costilla de Adán, sino realmente a la cadera de Eva. De nada hubiera servido los cambios morfológicos, neurológicos y metabólicos, fruto de millones de años de evolución que nos dotaron de nuestro gran cerebro si paralelamente no hubiera evolucionado una cadera capaz de parir el enorme cráneo que la contiene. De todo eso nos habla el profesor Campillo en su obra La cadera de Eva. Profesor Campillo, ¿qué papel tuvo la hembra humana en la evolución de nuestra especie? Es fundamental. O sea, nosotros estamos aquí, ahora mismo estamos aquí sentados uno frente a otro hablando de estas cosas y no estamos subidos en un árbol comiendo fruta o hojas gracias a la hembra de la especie. Pero antes de contarte esto, para que porque es una historia muy interesante, quiero decirte que cuando escribía esto, pues a mí me sorprendió esto de que eh, la Biblia dijera que, que Dios hizo dormir a Adán, le quitó una costilla y de la costilla y creó a Eva. La mujer, sí. Y entonces yo investigué este asunto porque no me cabía en la cabeza. Había discrepancias y entonces me puse, yo creo que los que más saben de Biblia son los mormones, y me puse en contacto con la universidad en Utah, con un profesor de que sabe de esto, de la universidad, y entonces me explicó y me mandó bibliografía y efectivamente la realidad es que, dice, eh, hizo dormir a Dan y a su costado creó a Eva, ah, no a su, a su lado... No con la costilla, sino. No, no, no con claro. eso es a su lado, traducción. al costado, al lado, creó a la mujer. Es que eso tiene más lógica. ¿eh? Sí. ¿Eh? Totalmente. <ríe> bueno, pues el papel, fíjate una cosa muy curiosa. Es la esencia del yo hablo mucho la, la hembra de la especie humana llamada mujer tiene unas características extraordinarias que no tienen ninguna otra hembra de ninguna otra especie. Vale. Pues una de las características esta se refiere a lo que tú preguntabas. Mira, te voy a explicar de la forma siguiente. Todos los libros que tratan sobre la evolución del cerebro humano dicen unas cosas que casi te tienes que poner de pie con la mano en el corazón cuando le cerebro, ¿Cómo la evolución pudo crear ese cerebro capaz de componer una sinfonía capaz de escribir un poema capaz de no sé qué y yo en el libro digo oye, eso está muy bien pero mi pregunta es ¿cómo la evolución pudo hacer una cadera femenina capaz de parir tanta cabeza? porque si la pelvis de la mujer no hubiera evolucionado para parir una cabeza que cuadruplicaba la de un chimpancé, no hubiera habido evolución del cerebro. No hubieran podido salir, claro, no, no, claro, efectivamente. O sea que por eso digo que la clave del cerebro es la, es la evolución. Digo la cadera por... La cadera es... Realmente yo tenía que haber puesto la pelvis, pero es que sí, si pongo pelvis no se entiende. No se entiende. Pero digo si la cadera, sí. No, sí. Aunque... Técnicamente, médicamente hablando, está sí. un poco incorrecto. Es la pelvis. Pero es así. Es un, un claro ejemplo de cómo la evolución de la pelvis, bueno, pues no fue suficiente, porque claro, el chimpancé tiene un cerebro de 350 centímetros cúbicos y nosotros o sea, y nosotros tenemos un cerebro de 1.500 centímetros cúbicos. Es una diferencia gigantesca. Pues bien, aún así, era tanta cabeza que si, si hubiera evolucionado la pelvis para tener un, porto, un parto tan cómodo como el que tiene una chimpancé, que vamos, paren de taponazo casi, la cadera tenía había ser, descomunal. Claro. ¿Cuál es el otro truco que se, que se añadió? que naz, las, las crías humanas nacen a medio hacer. El parto humano es un parto prematuro a escala zoológica. Tienen que completar el desarrollo de ese enorme cabezón en la infancia, en el año, año y pico después del nacimiento. Si se hubiera completado todo ese desarrollo, hubiera sido imposible parir eso. La cabeza de un niño de año y medio es ya enorme, fuera claro, es enorme, sí, sí. imposible. Entonces, eh, por eso, la gran dependencia de la todas las, la mayor parte de las crías, una vez que las pare la madre y le da tres lametones, se ponen salen de pie y corriendo, salen corriendo. Sí. Mientras que la, la especie humana necesita una gran dependencia. Y eso originó todo, porque una una cabra pare y no necesita ni macho ni nada para criar a su cría, no, porque además el cabrito sale corriendo, pero estupendamente. En la especie humana fue necesario la cooperación parental. Y sí. ahí salió la familia. Claro. Y ahí salieron otro montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué la hembra de la especie humana es la única hembra que oculta celosamente su periodo fértil? No lo anuncia como las otras sí, hembras. Sí, con colores. O con con, olores, con, olores, con sí. colores, con mm. colores. Bueno, las, las vulvas de las monas se ponen hinchadas y de colores de todo tipo y tal una perrita que esté en celo pues se enteran todos los perros del vecindario machos del vecindario inmediatamente pero la hembra oculta celosamente su periodo fértil hasta el punto de que incluso las propias mujeres no saben que están no tienen una Nada percepción algunas sí sienten pero no tienen una objetiva objetivable de eso ¿por qué porque así retenían al macho. Uh -huh. Si el macho quería tener prole, como no sabía cuándo, pues tenía quería que quedarse. estar ahí, quedarse y hacerlo constantemente hasta que pillara el momento, bueno. Claro. También evitaba el infanticidio. Y así, por ejemplo, otra adaptación que tiene también que ver con esto es que es la única especie en, el que, en la que existen abuelas. La, la evolución menopausia, nos regaló las abuelas. La menopausia. No hay, no hay ninguna especie que haya un cese de la actividad de la fertilidad años antes del fin de la edad biológica. ¿Qué ventaja tuvo esto que se le llama la hipótesis de la abuela? Pues que en aquellas condiciones, hace 40.000 años, en esas condiciones tan difíciles que vivía esta gente en la cueva y tal, y dado la dependencia de años desde que nace un niño hasta que es autónomo sí. y puede comer por sí mismo, imagínate hace 40.000 años, claro. ¿vale? no era no era evolutivamente muy favorable que las hembras, las mujeres, tuvieran crías a edades muy avanzadas, porque era casi seguro que la madre moría antes que completara esto. La autonomía Entonces del... la, la evolución fue favoreciendo aquellas que se quedaban estériles pronto porque así tenían un largo periodo de vida para cuidar de sus crías y por eso es la función de la abuela esas abuelas que ya eran, tenían la menopausia y por lo tanto eran estériles daban más rendimiento genético cuidando, ayudando a sus hijas a cuidar esas crías que a arriesgarse a tener crías propias a edades muy avanzadas. Fascinante. Claro, eso es evolución. Entonces, bueno, hay muchas más eh, sí, sí, sí. características que podíamos contar, pero es curiosísimo porque eso me di cuenta como fisiólogo y que no había ningún libro. Hay algunos libros que tratan el tema, pero no tan completo como yo lo, lo he puesto, y entonces, eh, creo que es muy interesante porque yo creo que es el único libro que dice lo lo extraordinariamente importante que fueron las las hembras de la especie para la evolución de nuestra especie y sobre todo para la evolución del cerebro. Pues que además la morfología... Por ejemplo, que... perdona, sí, claro. ahora, ahora sí. mismo que está muy de moda, ya he visto artículos en periódicos, revistas científicas, tal... Oye, por, pruebas, hay pruebas de que la mujer también cazaba. ¿Tú no has visto ahí? que dentro de Ahí en el libro digo que en los últimos dos millones de años, incluido la actualidad, quien nos ha dado de comer han sido las hembras de la especie. Y pongo una cosa muy curiosa. Oye, eso está escrito en 2004, casi por entonces empezaba la cosa de el feminismo y todo esto como movimiento. Yo cuento, digo, mira... En la mayor parte de los casos, llegaba el macho, los machos ahí, que habían estado todo el día o, do, o tres días intentando cazar algo, llegaban hechos unos zorros destrozados, sin haber cazado nada, porque cazar en aquel entonces era sin armas suerte, era claro. difícil, y tenían que comer con las vallas y las cosas que habían recogido las mujeres por allí. O sea que yo, ahí lo digo, ¿eh? negro sobre blanco, eh, la alimentación de la humanidad en los dos últimos millones de años ha dependido de la hembra de la especie. Hablamos mucho de mujeres porque bueno, el libro gira en torno a, a esa pelvis que nos ha regalado, eh, que hoy estemos aquí sentados realmente. Pero afectó no solamente a la mujer sino también al hombre a pasar de andar a cuatro patas a estar sostenidos sobre dos piernas con todo sí. lo que su supone. Sí, la vipe, es que es otra cosa, fíjate tú que la bipedestación, que es un, ese, ese andar circense que nosotros tenemos, que es único, ¿eh? porque verdaderamente no hay ningún animal que, que camine así. ¿eh? Bueno, hay algunas aves que esto, eh, las avestruces y tal, pero incluso los pajaritos dan dando saltos así, uh -huh. o sea, no andan realmente. Eso es una adaptación tremenda a también la bipedestación. Esas la toco yo más en el otro libro, que es el monobeso, pero una adaptación enorme. Y eso esa, esa bipedestación impulso un, un, un problema más a la hora de parir cráneos gordos, porque la bipedestación produce una deformación, una angulación de la cadera. Hace un giro. Para claro. la bipedestación la cadera hace un giro. No está para no, abajo. En, en, lo, en las en las chimpancés la cadera la, la pelvis está estirada porque andan a cuatro patas y el canal del parto es un canal recto por el que además la cría sale eh, de taponazo pero la bipedestación hizo girar sobre sí misma la estructura de la pelvis y por eso el niño al nacer eh, tiene que retorcerse y girar y nace de una forma que en las chimpancés no nace, aquí el niño nace con la parte occipital mirando a la cara de la hembra, de la madre. Por eso la madre no puede tirar del niño, porque si tira del niño ella, si ella, por eso el parto siempre ha tenido que ser un parto asistido. Es muy pocas veces, a poca dificultad que tenga. Una hembra, una madre sola... No puede. No puede, porque si intenta tirar de la cabeza, como el niño sale dando a la cara de la madre la, la parte el, occipital, la sí. si tú tiras, le, le, le, le, le, le, le tuerces la columna vertebral en el sentido contrario. No hacia abajo, sino para atrás. Atrás. Y puede, entonces... Siempre el parto ha sido más complicado por esas circunstancias, todas impuestas, esas por la bipedestación y por el aumento del tamaño. O sea que, insisto, el cerebro humano ha podido evolucionar hasta como está ahora aquí, gracias a la evolución, a la coevolución de la pelvis de la hembra de la especie, de la mujer. A la vista de eso esto es una opinión creo que un poco personal pero considera que la mujer ha sido tratada con cariño por la evolución o bueno, nos han la, puesto las cosas complicadas la evolución cariños no tiene no es la bastante evolución, lo único que intenta es hacer la supervivencia y bueno yo creo que sí ahora ahora estamos en un periodo de cambios y hay un yo creo que es una manía de intentar ver las cosas de hace 200.000 años con el prisma de Actual. 2021, eso es un Eso, eso, no, eso no, no se puede no se puede mantener así, hay que ver cada cosa en su contexto. Hay cosas muy curiosas. Yo lo hablo ahí también. Por ejemplo, la anorexia es un resto evolutivo que permitió sobrevivir a las mujeres en hambrunas tremendas. De hecho, desarrollaron unos genes, está descrito, ahí tengo yo la bibliografía genes anoréxicos. Lo mismo que la bulimia. La bulimia, las, las mujeres esas, con una, un, un ánimo por atragantarse a, de alimentos y luego vomitarlos, eso es la teoría de las tías solteras. Incluso hay tribus africanas que todavía lo hacen, es decir hermanas de la madre sí. que sacrifican su lo mismo que las abuelas, sacrifican su propia reproducción para colaborar con la reproducción de la hermana esas tías solteras o como le llaman en anglosajón helper abdenés, es decir, ayudadores en ayudadoras el nido, en el nido mm. bueno, eso que está definido, además los antropólogos lo han estudiado en África, en algunas tribus que siguen todavía practicando esas mujeres... Imagínate tú una partida de cazadores hace 40.000 años que en plena glaciación salían a ver si cazaban unos bisontes que habían visto por ahí, por los montes de Cantabria. Entonces no había bolsas del corte inglés para traer los alimentos. Claro. Cargaban lo que a lomos. podían a lomo cuartos traseros los despedillejaban allí. Y estas hembras tragaban cantidades descomunales de carne. Y cuando llegaban a la gruta, lo regurgitaban, lo cual servía para alimentar a los pequeños. Y además ya estaba medio procesada. Medio, medio procesada. Date cuenta que un niño de tres años intentando roer una carne de un búfalo viejo, que era lo que cazaban los búfalos más los que claro. se dejaban. Entonces, ese esa regurgitación que aparte que llevaban en su estómago una cantidad enorme de, de comida que regurgitaban allí y que servía para alimentar a los niños. También están descritos genes bulímicos. Es lo de la teoría esta de la medicina darwiniana. Son genes que están ahí, pero que si esos genes los sometemos hoy día a condiciones de vida de actuales, pueden activarse, y lo que en aquel, hace 40.000 años, era una supervivencia, porque sí. se adaptaba a una mujer en periodos de hambruna, en periodos de esto, a sobrevivir, a sí, prácticamente lo menos posible, lo menos sí. posible y tal, sí. pero en cambio manteniendo una actividad física para poder desplazarse a otro sitio, buscando cuidar de su prole, más alimento claro. y cuidar los eso, eso hoy día pues se convierte en un problema de salud, de anorexia.